Secamanos eléctricos. En hiperlimpieza disponemos de una amplia variedad de secamanos eléctricos que se adaptan a las necesidades de cada cliente y para diferentes baños públicos o compartidos, de colegios, bares, gimnasios, centros comerciales, oficinas... Disponemos de secamanos ultra rápidos y de bajo consumo, como es el modelo hiperlimpieza en dos colores distintos. Económicos y antivandálicos, como el modelo Austral, de acero inoxidable, que cuida la estética de su baño. Spy Dry, un secamanos que sirve también como secador de pelo, gracias a su tobera regulable. Epoxi Blanco, un secamanos preparado para uso intensivo, con potencia ajustable y de bajo consumo, como el modelo secamanos automático blanco, de uso intensivo. Estos son algunos ejemplos de la gran variedad de secamanos que disponemos. Espero que les haya gustado y para cualquier duda quedamos a su disposición.